Wow. Voluntarios es un show donde intentamos responder preguntas muy simples sobre el cuerpo humano Disney Plus nos sigue sorprendiendo y más de 70 producciones originales de la región Están siendo desarrolladas en Brasil, México, Argentina y Colombia Sebastián Yatra, Marley y Fito Paez son algunos de los artistas que protagonizan las historias Con relevancia local y para todas las audiencias uno de los ejemplos es la serie Voluntarios, todo sea por la ciencia, que estrenará en exclusiva en Disney+. Plus. Aborda preguntas cotidianas de mentes curiosas y examina teorías científicas de la manera más divertida, poniéndolas a prueba en carne y hueso. La serie está presentada por Rafael Cortés, Adal Ramones y Marley. Voluntarios, todo sea por la ciencia. Soy Fito Paez, vení, vamos a volar juntos. Sobrevolando ya está disponible en Disney Plus y ofrece una mirada única de los paisajes más variados e impactantes de Latinoamérica y desde la original perspectiva de un dron. Recorre la península de Yucatán, la Patagonia, la península de Samaná, el Camino del Inca y más. Sobrevolando en exclusivo en Disney Plus. Inclasificable eso me van a a mí. No podrían haber buscado otra palabra, no sé, tipo audaz, jugado. Lo que no sabías del humor es una docuserie con una mirada antropológica sobre el humor que estrenará en exclusiva Disney Plus, proponiendo un recorrido por la evolución de la risa a partir de entrevistas, material de archivo y experimentos para deconstruir el ADN del humor latinoamericano. Bueno, acá es cuando yo me voy, ¿sí? Busquen a otro para este programa, ¿ok? Gracias. Ah, ¿Van a estar todos ellos en el proyecto? Bueno, me quedo. Bueno, hagan lo que quieran. Muy Carlos Paz, ¿no? La gráfica. Vía El Mundo al Revés es una producción de PEXA y non-stop para Disney Plus, que retoma a los personajes más queridos de la exitosa serie original Disney Vía, en versiones opuestas, que se enfrentan en una competencia para convertirse en grandes estrellas. Releyendo Mafalda es una mirada profunda sobre la famosa historieta de Kino que contará entre otras cosas cómo es que después de tantos años sigue tan vigente y es tan querida alrededor del mundo. El docu-reality producido por Nonstop cuenta con material inédito y entrevistas exclusivas. Si usted todavía no tiene suscripción a Disney+, Plus, solamente dele click al link que aparece en la descripción de este video.